En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo aprovechar los trozos de servilletas que te sobran de trabajos para hacer un nuevo trabajo. Aquí no tiramos nada. Bienvenidos a mi canal, yo soy Malibi González y esto es El Rincón de Ángela. El otro día, paseando por un mercadillo, me encontré estas letras de madera tan chulas y además a un precio fantástico, un euro. Así que dije, esto viene para casa, y voy a decorarlo para empezar voy a pintar todas las letras con pintura a la tiza de color blanco ya sabes si quieres utilizar pintura acrílica primero tendrías que poner una base de gesso mientras seca la pintura voy a organizar los restos de servilletas que tenemos voy a utilizar básicamente Servilletas de flores, de corazones, pero puedes utilizar cualquier tipo de servilleta. Puedes ordenarlas por colores o por temática. Como siempre, quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Voy recortando las servilletas en trocitos pequeños, ya que las superficies que voy a decorar son pequeñitas, que son las letras. Y voy cortando trocitos de cada una de las servilletas. Voy a cortar diferentes flores, algunos corazones. Vamos viendo eh, los colores que queremos, digamos, integrar y vamos sacándolos de las servilletas. Ya tengo la servilleta recortada. Y ahora voy a ir pegando los trocitos de servilleta para decorar cada una de las letras. Como veis, ahora estoy con corazones, pequeños corazones. O trozos de corazones, porque este, por ejemplo, es un trozo de corazón. De esta forma voy a ir decorando las letras con trocitos de flores y de corazones. La técnica ya veis, muy sencilla: aplicamos el pegamento por encima de la servilleta, como siempre, con un pincel ancho y plano. Y vamos a ir combinando los trozos y colores de servilletas en las diferentes letras. Todo esto ya lo dejo a tu gusto. Yo simplemente te doy la idea. Flores pequeñitas, corazoncitos y vamos decorando. Ya tengo todo el decoupage terminado. Y ahora vamos a utilizar un pincel con las cerdas duras. En este caso un pincel de estarcir. Para aplicar pequeños toques de pintura rosa. Voy aplicando pequeños toques de pintura muy extendida. Y voy a incidir sobre todo en las esquinas. He elegido este color rosa, coral, porque creo que le va muy bien a los tonos de servilleta que he elegido. Pero tú puedes aplicar cualquier otro tono que te guste. En este caso también quedaría bien el azul. Y una vez seca la pintura, aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Puedes utilizar barniz satinado, barniz mate o barniz brillante. Eso lo dejo a tu elección.